Amigas, amigos, atención a esto porque a partir de mañana el Mides va a recibir las solicitudes de o, o, de o para personas con discapacidades severas que sean dependientes para contar con ayuda de asistentes personales. El teléfono, que lo van a, a volver a escuchar a continuación, es el 0800 32 23. Este martes se realizó una conferencia sobre discapacidad y autonomía. El Frente Amplio pretende implementar un sistema nacional de cuidados, pero hasta ahora ha ido instrumentando medidas parciales por falta de financiamiento. Su articulación como plan nacional vuelve a ser una promesa del candidato frentista, Tabare Vázquez. Entre las medidas que tomó el actual gobierno, ahora comenzará el programa de asistentes personales para discapacitados con alta dependencia. A partir de mañana miércoles el 0800-3223 va a quedar disponible para que las personas postulen. Obviamente la condición es cobrar una pensión por discapacidad severa en el BPS, pero obviamente, eh, esto lo hemos repetido muchas veces y este va a ser un concepto central acá, ¿no? que discapacidad y dependencia son dos conceptos distintos. ¿no? Hay un enorme número de personas con discapacidad que no son dependientes ¿eh? y, y esto apunta hacia la dependencia, hacia la generación de autonomía y hacia la asistencia.